Buenas, buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria. Arrancando con todo nuevamente y estrenando nuevo mes, el mes de septiembre. Así que feliz septiembre para todos. Eh, nosotros aquí con toda la información del ámbito universitario y también lo que va sucediendo en la sociedad. Temas coyunturales que vamos a ir también tratando con especialistas. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a abordar eh, un tema que ya se viene, eh, que se va a realizar el 4 de septiembre, estoy hablando del plebiscito eh, que se va um, a convocar en Chile para aprobar o rechazar la nueva constitución que está en, en, en debate, que se está analizando. Así que es un, un acontecimiento que se va a vivir el próximo 4 de septiembre y sobre este tema queremos analizar, queremos debatir con eh, justamente Rodrigo Basigalupi que fue convocado en la jornada de hoy para hablar sobre este tema abogado constitucionalista para eh, analizar un poco y también la, config, la reconfiguración si se llegara a aprobar esta nueva constitución, que recordemos eh, la constitución vigente en Chile, actualmente la que tiene es eh, de larga data, de la década de 1980 que viene de la etapa de Pinochet, así que un cambio se va a producir si se aprueba esta, esta nueva constitución que fue redactada por una eh, convención constituyente durante todo el año pasado estuvieron trabajando en eh, el armado de esta nueva constitución. Así que un tema para tratar. Otro tema que vamos a tocar en la jornada de hoy tiene que ver con algo institucional aquí de la UNAM, eh, un taller sobre salud mental que están desarrollando en el ámbito de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Es otro tema que vamos a abordar en la jornada de hoy. Y los segmentos preparados para el día jueves eh, de análisis de política internacional con eh, Jorge Almada y volver a la naturaleza con Juan Furlan. Todo esto después de una pausa. De regreso segundo bloque de al día y vamos a comunicarnos ahora con el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Cristian Garrido para hablar sobre un taller en el cual vienen trabajando hace un tiempo sobre salud mental y hay una articulación importante con el Ministerio de Salud Pública eh, y bueno, sobre este tema vamos a charlar entonces con Cristian a quien ya le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Florencia? ¿Cómo te va? Buen Muy Buenos día. días Gracias nuevamente por la invitación. Gracias por tu tiempo también y bueno, queremos charlar un poquito al respecto de este tema que hubieron muchas preguntas eh, sobre este taller, mucho interés. ¿Cómo vienen desarrollando? Bueno, nosotros venimos conversando y articulando acciones con la Dirección Provincial de Salud Mental, que depende del Ministerio de, de Salud, para eh, generar una serie de instancias en las cuales a partir de el diálogo y el intercambio de experiencias se pueda eh, analizar un poco eh, cómo estamos, cómo, cómo estamos en este momento eh, en tanto comunidad eh, educativa ¿no? como, como integrantes eh, de la Facultad de Humanidades y, y Ciencias Sociales ¿no? con la posibilidad de generar un encuentro entre docentes, eh, estudiantes eh, y, y no docentes para justamente eh, conversar un poco y discutir respecto de eh, lo que implica pensar la salud en, y el abordaje de la salud en forma integral y en particular la dimensión que hace a la salud mental, eh, entendiendo que después de dos años de pandemia, con todo lo que eso implicó en, desde el punto de vista del, del el efecto y el impacto que tuvo a nivel social y bueno a nivel cultural también, eh, ¿Qué tipo de acciones se podrían comenzar a emprender para este, ir atendiendo las distintas situaciones que se vienen observando? Y en este sentido, eh, la facultad cuenta con un programa de, de extensión, que es un centro de capacitación y formación en comunidad, salud y salud mental, eh, un espacio que tiene eh, un, ya una trayectoria en, en nuestra facultad, eh, en lo que hace a la posibilidad de brindar opciones de formación de grado y posgrado vinculado con salud mental, como así también a la realización de ciertas acciones a nivel de tanto de investigación como de eh, extensión e incluso tienen una, una revista que este, bueno, se ocupa de, de ir publicando trabajos y bueno reflexiones, producciones vinculadas a, a, estos, a estos ejes temáticos entonces a partir de, de ese espacio que tiene con el cual ya venimos trabajando como facultad este, la dirección de salud mental la Secretaría de Bienestar Estudiantil de nuestra facultad. Eh, bueno, generamos primero una instancia de, de charla ¿no? como para, para compartir de qué se trata o qué es lo cuáles serían las, las acciones que realiza la Dirección de Salud Mental y de qué manera se viene abordando la salud mental en este momento y asimismo ver este, de qué manera desde la eh, institución podemos ir trabajando en atender las distintas cuestiones que se van presentando. Eh, hacemos un corte y volvemos. Bueno, volvimos, resolvimos algunos problemitas, problemitas técnicos que teníamos eh, y retomamos la comunicación con Cristian Garrido. No sé si nos escuchás, Cristian. Sí, Florencia, los escucho muy bien. Bueno, me, me quedó colgada. Hay una pregunta que, que justo antes de que se corte el micrófono se estaba preguntando cuáles eran los problemas más recurrentes que ustedes notaron en este tiempo después de la pandemia y todavía estamos atravesando esto, pero eh, para tomar esta decisión ¿no? De, de, de generar un taller, de hablar sobre este tema, ¿cuáles fueron lo, las problemáticas que se fueron presentando? Bueno, eh, me parece que es muy importante que, bueno, como... Como autoridades estemos siempre al tanto de eh, los problemas y las cuestiones que van surgiendo desde el, el estudiantado y hay que prestar atención siempre a eso. La Secretaría de Bienestar Estudiantil de nuestra facultad trabaja fuertemente eh, para que eh, las distintas distintos planteos o situaciones que se presentan bueno, podamos ir generando instancias de para atenderlas, no y un poco a partir también del trabajo con los eh, profesores, profesoras y directores y directoras de departamento, coordinadores de áreas, comenzaron a, eh, a llegarnos situaciones vinculadas con eh, ansiedad, por ejemplo, o miedos a, a la hora de rendir eh, exámenes, este, tanto exámenes finales en forma presencial, como así también exámenes este, parciales, eh, bueno, situaciones de, de ese tipo que hacen incluso a la, al, al poder estar durante mucho tiempo en forma presencial en ciertos, en ciertos lugares, bueno, particularmente en, en las aulas, ¿no? Con todo lo que implica también eh, el contexto que estamos viviendo actualmente en términos también políticos, eh, sociales y, y económicos, y cómo eso impacta en eh, las familias, cómo eso impacta también en las personas, y eh, por supuesto que todo esto también hay que entenderlo en el marco de este, bueno, un, un sistema que tiene ciertas eh, particularidades, ciertos principios y ciertos valores que también eh, generan en, en nuestros estudiantes este, bueno, situaciones que creo que merecen la pena que lo vayamos conversando y que generemos los espacios para, uh -huh. para que se encuentren con profesionales para poder hablar sobre estas cuestiones. Sí. Que... Hay algunos trabajos, hay investigaciones que se han realizado en, en jóvenes y bueno aparecen también cuestiones vinculadas al, al trabajo, por ejemplo, ah. el acceso a la vivienda, a la conformación de, de una familia, a la realización personal a la posibilidad de tener una vida plena. O sea, hay un montón de Bien. factores, de elementos y de, y de cuestiones que eh, tienen que ver con nuestra salud, que tienen que ver con nuestra salud mental, y por eso es necesario que vayamos generando los espacios para eh, acompañar, uh -huh. atender y en todo caso eh, derivar a los espacios que correspondan y que donde se podría dar atención profesional a, a, estas, a estas cuestiones. Uh -huh. Bien, la Facultad Cristian. de Humanidades Bien. tiene distintas distintos oficinas, este, programas, eh, eh, la idea es que su, esto, todo este trabajo se pueda articular para encarar en forma integral eh, las cuestiones de salud. La semana pasada, el jueves, tuvimos una actividad que se, se viene realizando, se, viene, se hizo también en el cuatrimestre anterior, organizada por la Secretaría de Bienestar, donde eh, te, tuvimos el test rápido de HB, de enfermedad de transmisión sexual, también estuvo el banco de sangre, un vacunatorio, eh, la Dirección de Salud Mental también tuvo este un stand y así distintos espacios, también estuvo el centro de documentación el centro de documentación rápida, uh -huh. este, con una combi haciendo los documentos, los DNI aquí enfrente de la facultad. Una serie de, eh, de o sea, instancias donde aparez, aparezcan de manera integral todas estas instituciones uh -huh. que eh, bueno, abordan cuestiones vinculadas a la salud. Por eso digo el abordaje uh -huh. de la, la salud debe ser integral y sí. en particular tendría que trabajarse cuestiones vinculadas a la salud mental. Bueno, te agradecemos un montón tu tiempo, Cristian, eh, y continuaremos, continuaremos hablando sobre estos temas. Bueno, a ustedes, a ustedes nuevamente por la invitación, muchísimas gracias, gracias y a disposición para cuando quieran y conversemos. Un abrazo. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, vamos a compartir una pequeña pausa y ya regresamos con más. Aquí. Regresamos aquí en el informativo de la televisión universitaria y bueno, ahora lo, lo convocamos a Rodrigo Vazialupi, abogado, que ya nos está visitando aquí en piso, para hablar sobre este tema que decíamos en, en el arranque del programa, que tiene que ver con el 4 de septiembre, que se va a realizar en Chile un plebiscito constitucional para aprobar o rechazar la nueva constitución, este nuevo texto redactado por una convención constitucional que ha trabajado durante el año pasado, Así que, bueno, queremos analizar un poquito esta situación y cómo, cómo se viene desarrollando. Rodrigo, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo también. Bueno, ¿qué, qué podemos eh, decir con respecto a esto? ¿Cómo se configura esta nueva realidad ¿no? en Chile? Bueno, muy interesante para los que estudiamos el derecho constitucional o el, a los que nos apasiona el derecho constitucional, porque la reforma que se está planteando en Chile y que ahora el próximo fin de semana se va a votar de una manera al estilo consulta popular si, la, si el pueblo está o no de acuerdo con esa reforma eh, bueno, traen novedosas reformas instituciones que, están, que estaban desconocidas hasta esta, hasta esta época que se venían hablando pero que bueno son el fruto de ese movimiento social que hubo en Chile eh, que estaba reclamando un cambio en la en la política, eh, cambio que la política se nota que no estaba dispuesta a darlo por las otras vías institucionales, es decir, a través de leyes o de políticas públicas uh -huh. que, que, que dieran voz y, y también resultado a esos reclamos, y que bueno, termina en una reforma constitucional, porque evidentemente la, el pueblo chileno se, se dio cuenta que, con, que, que la traba la encontraban directamente en la, en la carta uh -huh fundamental, en la norma fundamental que es la constitución para cualquier Estado. A partir de hay muchos cambios, ¿no? Si se aprueba esto, si gana el, el apruebo por parte de, de la consulta popular. Digo, ¿qué se reconfigura a nivel Latinoamérica también? porque se están dando varios cambios en este último tiempo. Ha asumido Gabriel Boric que viene de, de la izquierda. Digo, ¿qué, eh, cómo, cómo se da la nueva configuración en Latinoamérica también a partir de estos hechos. Bueno, primero, eh, eh, la manera en que se va a encarar la forma del Estado eh, eh, para Chile. O sea, Chile, si se aprueba esta reforma constitucional, pasa a ser un Estado democrático, pero con un carácter ya no tan eh, excesivamente, diría, republicano, sino con incidencia de otros factores sociales que van a tener injerencia dentro de la... Eh, dentro de la realidad pública, entre ellos eh, los indígenas, ¿no mm. cierto? El reconocimiento, el fuerte reconocimiento a las comunidades indígenas, eh, aborígenes, es decir, aquellos que, que han estado instalados de antes de la colonización mm. y que a partir de ahora se le otorga un importante, una importante influencia en la toma de decisiones sobre todo en aquellas que tienen que ver con la cuestión ambiental, uh -huh. ¿no? eh, el derecho al agua, el derecho al agua como un derecho, el derecho, a la, el derecho de la naturaleza, es decir, eh, entre los cambios sustanciales que aparecen eh, eh, están vinculados al, al cambio climático, a la, a la necesidad de eh, escuchar a las comunidades que viven en la, en la región donde se van a realizar emprendimientos, sabemos que en Chile hay muchos de explotación minera, uh -huh. que genera un gran impacto ambiental. Bueno, esto ahora, eh, la Constitución le pone, digamos, la reforma que se plantea, le pone un límite enorme respecto a la propiedad de esos recursos, a cómo, la, a cómo realizar la explotación, quiénes van a tener los derechos sobre esos y, y la protección del medio ambiente, como decía, el tema del agua, que está reconocido el agua como un factor... Eh, limitado y que tiene que tener una, una protección especial para que las comunidades no sufran eh, lo que hoy están sufriendo en algunos casos, que es, eh, además de la situación de desertificación, de, o sea, de desierto que está avanzando, también la necesidad de conseguir ese recurso hídrico que hoy muchas poblaciones eh, chilenas, el único recurso que tienen es a través del agua que le llevan los camiones cisterna, o sea, claro. Están subsistiendo con aporte de, de camiones externas y el recurso natural está desapareciendo y esto es un, un, una grave situación que están viviendo y que la constitución ampara. Qué tremendo, ¿no? Y, y cómo, bueno, esta constitución eh, actual es de, de la década del 80. Digo, es... Exactamente, con enmiendas. Yo eso claro. quiero señalar, Chile tiene una eh, particularidad. Nosotros uh -huh. para tener una enmienda constitucional en la Argentina tenemos que tener una ley del Congreso que dispare la necesidad de reforma y que diga qué parte de la Constitución van a reformarse. Para eso se convoca una convención constituyente que es la que va a reformar la Constitución. Ese es nuestro artículo 30 de la Constitución. Chile tiene otro sistema. Tiene un sistema a través de enmiendas que a su vez, eh, eh, enmienda legislativa. Es decir, es el Congreso el que puede reformar la Constitución a través de enmiendas, de artículos eh, propuestos... Esa constitución del 80 ha tenido enmiendas, ha tenido reformas a través de los congresos que han dictado estas enmiendas, pero ahora se trata de un sistema novedoso de reforma constitucional donde lo que se plantea es una reforma integral de la constitución. Primero se sometió a consulta popular si el pueblo quería o no quería una reforma y la respuesta fue afirmativa ¿eh? a partir de todas esas... Eh, esa crisis que vivió Chile en el año 2019 se llegó a esa consulta popular que la, la, la, la propuso el presidente Pineda y a partir de ahí también se sometió a, a decisión parlamentaria el cómo hacer la reforma y que iba a ser a través de una convención constituyente que fue eh, votada para que salga un texto que ahora va a tener que ser aprobado o no claro. por el pueblo. Uh -huh. Y digo, hablando de Constitución, eh, la Constitución argentina, ¿en qué, en qué claro, digamos, eh. dónde está parada actualmente? ¿Le faltan reformas? Eh, ¿Cómo está eh, en relación a lo que pasa actualmente en la realidad? Bueno, hay algunos autores de derecho constitucional que dicen que la Constitución debe ser revisada por lo menos cada 20 años. Uh -huh. La última reforma nuestra fue en el año 94, por lo tanto en el 2014... Ya se cumplieron esos 20 años que algunos autores entienden que, que permiten volver a revisar la Constitución. Y la verdad que sí, que tiene que ser reformada, tiene que ser modificada. Hay muchos aspectos que hay que debatir y discutir, sobre todo frente a las realidades que va atravesando nuestra, nuestra patria con, eh, desde la situación de las mayorías, las minorías, la reelección... Eh, las diferentes potestades de, de, de control de los poderes eh, eh, a, mí, a mí siempre me hace ruido que los legisladores puedan ser reelectos de manera indefinida eh, eso, eso hace que, que no haya oportunidad para nuevas generaciones para que los jóvenes puedan eh, eh, ingresar a, lo, a los parlamentos a, a, a hacer escuchar su voz eh, yo creo que tiene que estar limitado también eso. Eh, después, vinculado a la cuestión de medioambiental, si bien tenemos normas modernas del año 94, hay mucho por, por hacer, pero también es cierto que hay que tener mucho cuidado. Yo lo que noté de la Constitución chilena, de la reforma que se, que se plantea, sí. es que es eh, muy detallista mm. y las constituciones no tienen que ser tan detallistas, tienen que ser más bien normas genéricas que establezcan principios y valores y no tanto reglamentación son como 388 artículos para una constitución yo creo que es demasiado cuanto más se regule más discusión se genera y creo que ahí sí hay un defecto tal vez eh, en, la, en la redacción un, un dato eh, un elemento moderno o novedoso también es que se establece la interrupción del la interrupción del embarazo como derecho, ¿no es cierto? Algo que en definitiva se, se entiende que contraría las normas de protección eh, del niño por nacer que, que establecen, que está protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Eh, bueno, esa es una norma eh, que se introduce en la reforma y que va a dar mucho que hablar porque naturalmente va a generar una reglamentación si bien Chile ya tiene el aborto como derecho, eh, pero en su caso eh, ahora va a tener una, un reconocimiento constitucional uh -huh. también. Bien, veremos qué pasa entonces el 4 de septiembre. Sí, es una incógnita sí. porque eh, bueno, se hablan de que sí. hay una, una, una, digamos, una tendencia mayoritaria a la aprobación. Uh -huh. Pero todavía esto no, no está definido. Bien, muchas gracias, Rodrigo, bueno, por tu tiempo. A las horas. Compartimos una pequeña pausa y ya seguimos con aquí, más en el día. vuelta aquí en AL DÍA y vamos a compartir con todos ustedes ahora la, el segmento El Mundo al Revés con Jorge Almada a quien ya le damos el pase. Muchas gracias, bienvenidos todos y todas a este nuevo segmento El Mundo al Revés, un segmento que decimos nos ayuda a entender lo que está sucediendo en el mundo y hechos de alguna manera que nos afectan. Y hoy vamos a hablar de la región, particularmente de un país hermano como es Chile, con una historia interesante para comentar brevemente de una presencia muchas veces negada de los pueblos originarios como el pueblo mapuche entre otros pueblos originarios con una vida republicana en la cual ha estado muy eh, vinculada y dependiente de una economía eh, a partir de, de la extracción del cobre y otros minerales y también de un sistema político que ha sido conservador en la mayoría este, de su historia y muy este, reacio a poder integrar a los sectores populares. Para hacer alguna mención histórica, ya en el siglo XX, en 1970, a partir del proceso de la, unidad de, de la unidad popular que lleva a Salvador Allende como presidente, se da una apertura, una serie de transformaciones históricas en el país que lograron, entre otras cosas, abordar temas estructurales como eh, la tenencia de la tierra, el control sobre la ganancia de los minerales, ¿sí? la política exterior, pero esta... Esta esperanza popular fue derrocada vilmente por un golpe de Estado en septiembre del 73, conducido por Augusto Pinochet, que sumergió a Chile en una noche neoliberal y una represión de muchos años. No obstante, después, eh, luego la muerte, de la muerte de Augusto Pinochet, eh, la política neoliberal siguió su curso, siguió existiendo, aún en los llamados gobiernos de la concertación. Eh, haciendo este marco general de la historia de Chile, ya entre 2019 y 2020 se dio lo que se llamó la revuelta social grandes protestas contra estas políticas neoliberales que continuaron 30 años después de la caída de la, del sistema dictatorial y para hablar sobre este particular ya estamos en comunicación con Gregorio Mondaca Cresto él es eh, analista digamos internacional editor del sitio Werken Rojo militante popular también descendiente de pueblos originarios. Es para nosotros un honor poder saludarte, Gregorio, desde aquí. ¿Y qué podríamos agregar a esta breve introducción que hacíamos de la historia de Chile? Un poco eh, sintetizar 100 años de historia, pero más que nada en este último proceso. ¿Qué podríamos entender, digamos, de la realidad hoy del pueblo chileno? Muy buenos días, buenos días a la UNAM, a su cuerpo docente, a los estudiantes principalmente. El conjunto del pueblo de Misiones y de las tierras argentinas. Mira, ¿cómo se puede entender la situación política actual? Digamos? Para nosotros es un... Tengo mi torpeo. ¿eh? <risa> eh, para nosotros es un, es un paso eh, en el rescate de la soberanía, en la recuperación de la soberanía. Uh -huh. Nuestro país... Eh, formalmente está constituido por una república que que ha sujetado varios periodos, digamos de, de, de, de bucles de república la primera república, la oligárquica dura hasta aproximadamente 1925 se abre hacia una república liberal entre el 25 y el 73 eh, el propio presidente Allende digamos, llega a con la unidad popular, que es un frente único que, que establece una política desde abajo que recupera la soberanía soberanía económica se apunta al minuto, digamos, y se empieza a democratizar la cultura, el trabajo ¿ya? Eh, la sociedad en su conjunto eh, la dictadura llega en un momento en que el capitalismo propiamente tal ya está agotado y, y llega con el modelo con el modelo actual, hegemónico, en todo el planeta, que es el neoliberalismo. Uh -huh. eh, uh -huh. Claramente el salto político, digamos, cualitativo. que está ahí. Se instala una contrarrevolución, somos aplastados quirúrgicamente. Eh, Argentina fue aplastada brutalmente. Nosotros fuimos aplastados quirúrgicamente. Aquí principalmente una, existe, digamos, una guerra híbrida, una guerra psicológica, desde el 73 hasta hoy, 49 años después. El miedo está en los huesos, ¿ya? Es un temón muy grande. Y ese temón eh, reventó ese dolor, ¿ya? Ese dolor termina reventando eh, periódicamente de años después de la dictadura, con el inicio de las protestas del 83. Ese ciclo se cierra hacia el 88, ¿ya? se abre esta apertura democrática eh, que, que condiciona las protestas ¿ya? las somete, las sujeta a la hegemonía de la transición para que todo vuelva a ser igual nuevamente pasan 30 años, casi desde el año 2003 aproximadamente hay una lenta, lenta reanimación de las luchas populares y democráticas ya que terminan agotadas en sí mismas hacia el 2019 eh, en septiembre de 2019 literalmente el aire era irrespirable el nivel de agobio de las personas era enorme y el dolor habló el malestar eh, eso sale a la calle en todo el país Ya eh, logramos está nivel de, de, de legitimidad, digamos, de recuperar la legitimidad democrática, la deliberación, que hacemos retroceder, sin mayor conducción política, pero con una sola eh, consigna, Asamblea Constituyente, que ya era paulatinamente incorporada desde hace más de 10 años atrás, en la sociedad chilena. Eh, lamentablemente, digamos, ¿ya? Eh, estas enmiendas legislativas, como, como ustedes las pueden entender, sí. son simplemente eh, bloqueadas paulatinamente ¿ya? por la reacción. Esta reacción va desde el Partido Socialista, casualmente, hasta eh, la derecha. ¿ya? Esta es una derecha muy especial, esta es una derecha integrista. ¿Ya? Eh, principalmente, no es una derecha liberal. La derecha liberal está en el Partido Socialista, está en el Frente Amplio Actual. Ahí está la derecha, democrática, liberal. El resto es el integrismo, fundamentalismo y fascismos, ya que, es, que están en esta eh, de actual derecha en Chile. Bueno, no es hasta la actualidad, en realidad tiene, tiene 200 años. Voy a mostrar un libro me interesaría mucho que, digamos, que ustedes los pudiesen rescatar, que es la Casta Larraín. Uh -huh. La Casta Larraín es la burguesía chilena. Decir burguesía mucho, en realidad. Pero los Larraín, los Errazuris, eh, los inmigrantes que llegaron después, llámese Angelini, llámese los Croatas, Lusic, llámese los Sallé, los Yarur, simplemente se acomodan a una oligarquía y se transforman en burguesía oligárquica. 1.300, comillas, ciudadanos chilenos tienen ingresos directos al mes sobre el millón de dólares. De eso estamos hablando en la diferenciación de ingresos. 1.300. El 50% de nosotros los chilenos y mapuches Tenemos ingresos inferiores a 500 mil pesos Es decir, a 500 dólares Eso es la situación que tenemos en Chile Una tremenda desigualdad, desigualdad ¿no? en ingresos En propiedad, en inclusión social, etc. Y en acceso a la educación también podemos agregar En y todo. accesos... Mira, accesos hay sí. Derechos no hay Exactamente. Accesos pueden haber si tienen, para vagar. aquí hay, hay que ser más fino en el lenguaje para todos. Ya eh, vendieron en sus palabras: democracia, inclusión, tolerancia, solidaridad, protección social. En concreto, digamos, ¿ya? su ideología, el neoliberalismo, permeó y caló y caló hasta el fondo, digamos, en toda la sociedad. Así es, en conceptos, Pero la como, emerge. En conceptos como mencionás con respecto a derechos, ¿no? que bien mencionás derecho a la educación, derecho a la salud. Gregorio, para sintetizar esta nota, digamos en el tiempo que nos queda, muy brevemente, ¿se abre un proceso de referendo? Ahora sabemos que el 4 de septiembre hay un encuentro con respecto a esto, una cita para, para elección. Muy brevemente, ¿cuál es tu análisis de qué podemos esperar de este referendo y de, y de los próximos tiempos en Chile? Si nos puedes comentar. En la situación actual, una correlación de debilidad. La continuidad de la correlación de debilidades, las capacidades de unidad desde abajo, digamos, para poder incidir claramente en lo que viene después, que, que debería ser eh, la aplicación, digamos, en la puesta en marcha de la nueva Constitución, eso uh -huh. no va a suceder. La casta del, del Congreso, ¿ya?, si no va a podar la nueva Constitución, la va a destruir, ¿ya?, Así es. Eh, claramente digamos eh, requerimos reconstituir una correlación de fuerzas desde el campo popular y democrático ¿ya? para llevar adelante eh, la constitución eso nos vamos a demorar un poco pero, pero tenemos que hacerlo ¿ya? Es, un, es un proceso de cambio que está en ruptura y cambia Bien. lo que sucede es que el contubernio de la casta, de este régimen ¿Ya? sostiene una correlación de debilidades la despolitización de la sociedad para poder superarlo eh, en un contexto de crisis sistémica global y crisis de legitimidad del propio régimen son tareas de fondo y esas tareas de fondo no las pueden encauzar ellos y sí las podemos encauzar nosotros porque nuestro costo nuestro costo de vida para hacerlo es cero. Bien, bien, Gregorio. En función del tiempo, nada más, agradecerte aquí desde la Universidad Nacional de Misiones, del noreste de la patria grande, como decimos, y siempre está a disposición este espacio para la militancia popular de toda la región. Agradecerte desde aquí. Y bueno, esto fue un, un, un pantallazo de la situación social en Chile. Damos paso a Florencia en el resto de la transmisión y nos encontramos, como siempre, aquí en el segmento El Mundo al Revés. Estamos de regreso y recordá que podés seguirnos a través de transmedia.unam.edu.ar, la página donde no solamente encontrás los contenidos de TUM, sino que también podés vernos en vivo, hay una pestaña para poder eh, sintonizar todos los contenidos de la televisión universitaria. Ahora sí vamos a compartir eh, el otro segmento que tenemos preparado para la jornada de hoy, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, la concientización ambiental y eh, sobre este tema nos habla Juan Carlos Furlán a través del segmento Volver a la Naturaleza. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio que nos brinda la universidad para abrirles las puertas a la naturaleza, abrirle las puertas a la biodiversidad y a esto que hemos dado en llamar el retorno a la naturaleza que es una necesidad claramente cada vez más apremiante en un contexto cada vez más dramático en todos los planos y los órdenes de la vida en estas sociedades complejas, contemporáneas. Queríamos, en esta oportunidad, aprovechando el marco que nos ofrece nuestra huerta, en nuestro espacio, que es el Seibalito, eh, traer eh, a ustedes... Eh, un debate que está muy vigente hoy día y que refiere a qué es aquello a lo que llamamos agricultura orgánica, qué es aquello a lo que llamamos permacultura, qué es la agricultura biodinámica y un conjunto de, de conceptos que hoy están este, en, en un debate muy vigente y que es imprescindible que así sea. Dado, mis amigos, que si no avanzamos en la discusión acerca de estos temas tan importantes, eh, van a ser las mismas multinacionales que han destruido el planeta con esta agricultura criminal, quienes el día de mañana vengan a decirnos a nosotros qué es aquello a lo que debe llamarse agricultura orgánica. Lo cierto es que, en este sentido, eh, existen infinidad de formas de ver una relación distinta con la naturaleza. Y desde distintas culturas, como pudo haber, haber sido el aporte de Masaoru eh, Fukuoka en Japón o tal vez Bill Mollison en, en Australia, y tantos otros aportes significativos, como puede ser hoy incluso el mismo Jairo Restrepo en Colombia, vienen manifestando bajo diferentes conceptos una misma idea, y creo que es esencial entender este debate en el marco de, de esa idea central que se intenta señalar, independientemente de los distintos nombres que, que, que tome. Eh, ya sea la agricultura llamada permacultura, ya sea la, lo que llamamos agricultura orgánica, ya sea la forma que sea la que le demos en cuanto al nombre, lo importante en señalar eh, alrededor de este debate es que de lo que se trata es de un cambio radical en la cosmogonía, que no puede reducirse a un debate superficial respecto a las cualidades de la técnica, sabemos que la agricultura biodinámica representa un conjunto de técnicas y sin embargo se ha reducido la agricultura biodinámica a un conjunto de técnicas cuando en realidad lo que se propone desde sus orígenes es eh, un cambio radical en nuestra cosmogonía y así con todos los aportes que hemos venido recibiendo de distintas partes del mundo y que han venido nutriendo esta necesidad de retornar a la naturaleza. La mente cartesiana, la mente que domina la sociedad de consumo, la mente del estrés, la mente de la persecución del éxito, ha creado, ha diseñado esta agricultura a su imagen y semejanza. Una agricultura que está basada en una lógica de una relación con una naturaleza en la que se considera a esa naturaleza como algo hostil, como, como el enemigo. Y es por esto que no es casual que desde distintos sectores llegue a afirmarse que en realidad la Segunda Guerra Mundial nunca terminó dado que todo, todo, este, toda la capacidad instalada militar, una vez finalizado el conflicto bélico en sí, terminó rediseñándose para, para este, formar parte de, de, de la Revolución Verde, que fue este, esta gran avanzada de la agricultura contemporánea. Los tanques de guerra fueron convertidos en tractores, y las armas químicas y biológicas en insumos para la agricultura, que se suponía iban a ser capaces de alimentar a toda la humanidad. Este modelo de agricultura criminal que ya, gracias a Dios, está llegando a su fin, nos impone una realidad que es muy dramática, la de ver de qué manera encontramos la forma de poder sobrevivir en este planeta y de poder asegurar la supervivencia de las especies que aún quedan eh, mediante cambios que urgen cada vez más y esos cambios mis amigos ya no pueden estar en el orden de una lógica productivista con la naturaleza con nuestro suelo con la vida la naturaleza es abundancia y es una abundancia que nosotros las la hemos reducido y sometido al cultivo ...de simplemente tres o cuatro cereales que hoy son los que sustentan la alimentación de la humanidad. La naturaleza es abundancia y es biodiversidad y el monocultivo ha venido destruyendo sistemáticamente los suelos y la vida en general. El drama latente es realmente muy grande y urge un cambio. Pero insisto, independientemente del nombre que le pongamos a ese cambio debe estar necesariamente signado por un cambio radical y me animo con todas las letras a usar la palabra revolución una revolución que ya no estará en el orden de la forma externa en que se manifieste un cambio sino que tal y como nos planteaba el gran Jiddu Krishnamurti el siglo pasado de lo que se trata es de una profunda revolución interior, que nos permita darnos cuenta, darnos cuenta que la naturaleza está ahí para darnos todo lo que necesitemos, nuestro alimento, nuestro abrigo, nuestra medicina, una naturaleza que no es hostil, y que en tanto y en cuanto persistamos en destruir eso a lo que llamamos naturaleza, no lograremos otra cosa más que destruirnos a nosotros mismos. La palabra estúpido es una palabra que tiene que recuperarse desde los ámbitos académicos Es una palabra que la podemos encontrar en, en el diccionario ¿no? Es una palabra que la reconoce la Real Academia Y que refiere a la incapacidad de comprender Estúpido es aquel incapaz de comprender Y en tanto y en cuanto no recuperemos cordura, sensatez y este, amabilidad para con nuestra relación eh, con el entorno, difícilmente podamos salir de este aprieto en el que nos está sometiendo la naturaleza a través del cambio climático. Llamémosle entonces permacultura, llamémosle agricultura orgánica, llamémosle como querramos, pero el debate tiene que estar centrado en una revolución profunda que nos permita comprender que hay una inteligencia que habita en todas las cosas, fundamentalmente en la selva, en los bosques y en la naturaleza, y que fue la pérdida de esa conexión, la pérdida de esa inteligencia la que nos trajo a este punto de inflexión y que será solamente esa misma naturaleza la que sea capaz de restaurar la sensatez y la inteligencia. Mis amigos, he ahí la propuesta de debate, la propuesta de reflexión, volver a la naturaleza, recuperar inteligencia, una inteligencia que ya no está en la mente analítica, sino en la capacidad de dejar de pensar, dejar de pensar, porque solamente abriendo esos espacios interiores es que seremos capaces de ser receptivos a una inteligencia que anida en todas las cosas y que tiene enormes ansias de instruirnos y de darnos sentido y propósito. Espero haber sido capaz de darles herramientas de reflexión y, y de ayudarnos mutuamente a reencontrarnos como seres humanos en estos tiempos de colapso. Será hasta la próxima en que volvamos a encontrarnos con otro aporte más en este modesto y humilde espacio al que dimos en llamar Volver a la Naturaleza. Agradecemos a Juan Carlos Furlán por este material todas las semanas. Eh, le damos un gran abrazo y gracias por este segmento también. Eh, y también, hablando de saludos, envío un cordial saludo a los compañeros de Extensión que están eh, viendo, se están sumando a la comunidad de TUM de la Televisión Universitaria. Nos están sintonizando, así que un fuerte abrazo para todos ellos. <risa> eh, y bueno, eh, todas las, las secretarías eh, se tienen que sumar de alguna u otra manera y para poder sumarse tienen que ingresar a nuestras plataformas digitales. Nos puedes seguir eh, a través de YouTube. A través de eh, también la plataforma Instagram, eh, tenés todos los contenidos publicados allí día, día por día, los programas, los personajes, los entrevistados que vamos teniendo aquí en piso y también eh, vía Zoom. Así que no te pierdas los temas que te proponemos desde el informativo institucional. Nos vemos mañana, que tengan una excelente jornada y pueden seguirnos también a través de los canales eh, de aire de cable, Canal 4 Posadas, Canal 4 El Dorado, Giga nos ves por Flow también y Canal 12 con el resumen semanal. Que estén bien, chau chau.